Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy monitora de Centros Juveniles de Madrid. Esta tarde os presento la mesa Encuentro del colectivo Asexual. Este tipo de mesas se vienen desarrollando durante toda la semana con el fin de visibilizar la realidad del colectivo LGTBIQA. Ahora vamos a ver en un principio unas definiciones desarrolladas por las mismas participantes de la mesa y a posterior la mesa, lo que es la mesa Encuentro y que será dinamizada por María. Sin mucho más que decir, muchas gracias y buena tarde. La A del colectivo LGTBQIA+, hace referencia tanto a la sexualidad como al romanticismo como a todo su espectro. Reivindicamos que la A se encuentre entre, entre las siglas porque de esta manera tenemos presencia, somos más visibles y se nos tiene en cuenta. Y además nos están dando el mensaje de que realmente tenemos cabida dentro del colectivo LGTBQIA+. Nos han enseñado que solamente hay una forma de sentirnos atraídos por otras personas, pero realmente existen distintos tipos de atracción. Dentro de estos tipos podríamos encontrar ejemplos como la atracción sensual, la atracción estética, la atracción sexual o la atracción afectiva, que a su vez se puede subdividir en atracción romántica o atracción afectiva fuera de lo que podríamos considerar romántico. Las personas del colectivo sexual representamos nuestra orientación en un triángulo invertido, porque lo entendemos como un espectro. Abajo en el vértice, en color negro, estarían las personas que nunca sienten atracción sexual. Según vamos subiendo y en color gris nos encontramos con la bisexualidad, que son personas que pueden sentir atracción sexual de manera poco intensa, poco frecuente o bajo circunstancias determinadas, como es el caso de las personas demisexuales, que pueden sentirla si tienen un vínculo emocional con la otra persona. Y ya por fin arriba está la alosexualidad en color blanco, que son personas que pueden sentir atracción sexual de manera normativa. Vamos, toda la gente que no estáis es en el propio espectro sexual Son alosexuales todas las personas que sienten atracción sexual de forma típica o en un nivel que la sociedad considere normativo, y entonces alosexual sería un término paraguas para todas las personas bisexuales, pansexuales, homosexuales, heterosexuales o en definitiva todo aquel que no se identifique dentro del espectro asexual. El espectro aromántico incluye a todas aquellas personas que no son alorománticas. Es decir, incluye a aquellas personas que no experimentan atracción romántica nunca o que si la experimentan lo hacen de forma poco frecuente o solo bajo determinadas circunstancias. La sexualidad no es lo mismo que el celibato, ni tampoco es una enfermedad, no tiene que ver con un problema de hormonas, no significa necesariamente que odies el sexo o que no tengan relaciones sexuales, simplemente es que no, la gente no te atrae sexualmente. Y tampoco tiene que ver la atracción sexual con el deseo sexual o con la atracción romántica, o con cualquier otro tipo de atracción. Buenas tardes chiques, ¿qué tal estáis? Hola. Ah, Hola. Buenas primero tardes. de todo, mil, buenas. Mil, mil, mil gracias por participar en la mesa redonda sobre sexualidad, la verdad, porque creo que hace mucha falta también que se nos vea y da visibilidad también a la diversidad que, que hay como dentro del colectivo no así que sé si es que es difícil y os agradezco un montonazo eh, estáis aquí así que nada bueno yo soy María primero de todo y, y bueno soy una persona sexo yo soy Logan eh, tengo ya muchos años 27 aunque por lo general se me olvida yo me quedo en los 24 <risa> mentalmente y nada yo técnicamente soy demisexual pero solamente siento atracción sexual por dos personas 27 años, así que por lo general suelo utilizar la etiqueta asexual sin más. Que me complico menos. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. ¿Roberto? Yo mismo. Vale, yo Roberto, yo tengo 20 años, este año haré ya los 21, soy ahí un crío, pero aún así me, me lo acabo de encontrar con mi orientación, como muchísima gente que... Yo parezco, parece ser que sea de los jóvenes que se lo han encontrado, porque lo encontramos todos muy tarde y, bueno, soy asexual, por lo que sé, y cuestionando mi orientación romántica. Perfecto, muchas gracias. ¿Lucía? Bueno, pues yo soy Lucía y tengo 23 años y soy asexual. Y ya está. Perfecto, está perfecto. ¿Adela? Pues yo soy Adela, tengo 32 años. Y bueno, tiene el espectro asexual y el de espectro romántico también. Y ojalá, bueno, yo me encontré con la sexualidad eh, ahora unos, bueno, tenía yo como 26 o 27 años, así que bueno, un poco tarde, eh, claro, que también pues cuando he podido acceder a la información, ojalá haberla, haberme la encontrado antes, ¿no? O, o haber tenido acceso antes. Pero, pero bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? También, no. cuando tenemos la información. Perfecto. ¿Heidi? Bueno, yo soy Heidi, tengo 23 para 24 años, y soy asexual y aromántica. También lo descubrí hace muy poco, unos añitos sobre la sexualidad, y este año pasado sobre el aromanticismo. Así que, bueno... También de hace poco estoy en el colectivo. Genial, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, lo primero. Y, y creo que, bueno, yo os voy haciendo un poquito preguntas también por guiar un poco la conversación, ¿vale? Sobre principalmente dudas que pueda tener la gente que no pertenece al colectivo o incluso la gente del mismo colectivo, ¿vale? Entonces, quizá a lo mejor empezar un poquito definiendo el concepto de, de asexualidad así y de, de su espectro. ¿Qué os parece? Bueno, pues la sexualidad se podría definir como la falta de atracción sexual tanto eh, de manera permanente como en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias. ¿Qué falsos mitos pensáis que hay en torno a nuestra identidad ¿vale? y cuáles habéis sufrido? O sea, ¿qué cosas cuando habéis salido del armario o los habéis contado a alguien o tenéis miedo también de que os digan porque penséis que son prejuicios de nuestra orientación? Que somos vírgenes, que somos personas muy feas, Total. o sea que no es que seamos asexuales sino que no conseguimos follar y entonces en lugar de ir, no sé, de pringades por la vida pues montamos una secta de gente que no consigue follar o algo. no sé ¿Alguno más? Sí, sí no claro soy... eso Bueno, ahí ¿hablas tú o hablo yo? Habla tú y, pues, Sí, bueno, Súper pues, es típica esa misma de que se entienda inmediatamente que porque no sientas atracción sexual hacia nadie tampoco tienes ningún deseo sexual, no hay como esta diferencia y da igual los géneros que me atraigan sexualmente o me dejen de atraer que esto no tiene que ver con mi deseo eh, la libido, las hormonas, etcétera y es el mismo tipo de malentendido un poco que le pasa a la gente vi que enseguida dicen tú seguro que, es que eres una persona muy salida y te has inventado la orientación un poco para excusarte, pues aquí un poco lo mismo, pero al contrario. Es que muchas veces también se consideran las orientaciones como la parte que se ve, ¿no? Si tú estás con alguien eres, o sea, eres de en la orientación en función de eso de con la pareja claro. en la que estás. Pero claro, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, a primeras no se puede ver, entonces, aún más invisibilización. Total. Bueno, y así más prejuicios, Heidi, ¿tú tenías algo. Iba a decir más o menos lo mismo que Roberto, pero también, si sales del armario, por así decirlo, cuando estás ya saliendo con alguien, muchas veces te dicen, pero eso significa que me quieres dejar, que ya no quieres ser mi pareja, y nada que ver. No. También que es, te está... Sí. No sé, habla, habla. No, luego, que también vale. un prejuicio muy común es que eh, no podemos tener como relaciones estables o relaciones sanas. Sí, o no sabes sinceras querer, ¿no? O sinceras, que... No, claro. no sé, sí. Es como no sabes querer o también él no ha parecido la persona adecuada, que también es como un estigma... Sí. ¿no? En plan, estás hablando de sin, sin conocer o así. Sí, es cierto. Esto a vosotros en vuestra vida os he echado un poquito para atrás a la hora de, no sé, alguien que con el que os apetecía estar o lo que sea, de no decirme nada o no por, por miedo a que hubiera un rechazo o a tener que explicar todo esto. Yo sí, sobre todo cuando son personas con las que no me planteo una relación a largo plazo, por ejemplo, lo, lo que se suelen denominar rollos de una noche pues ni me planteo decírselo, porque sé que muchos casos me van a rechazar directamente. Pues vale, pues vale. Y, y luego también, o sea, más allá, aparte también de, de la gente pues con la que nos relacionamos un poco más así, gente que a lo mejor familiares o gente a lo mejor, de para, creo que a mí supongo que es distinto ¿no? cuando te relacionas entre amigues, que, al final tener que salir del armario un poco con, con gente que no, no está en esos círculos y con el que te relacionas de otra manera, ¿no? Y también como el estigma da un poco un salto y a lo mejor ya no va tanto por ahí como si hubiera más, un problema más allá, ¿no? En plan, si fuera también tema de complejos o de inseguridades tuyas o, o cosas así que creo que también a veces es como, joder, o sea, no opinéis sin conocerme eh, o, o así, ¿no? O sea, yo creo que como que también hay como mucha licencia de la gente a opinar cuando no nos conoce de nada. Y eso también es como, hostia, también te echa un poquito para atrás a la hora de visibilizar un poco la orientación y lo que hablamos, ¿no? De la visibilidad que al final también cuesta un poco. Bueno, vale, y ahora por un poco también el, el otro contraste, eh, momentos en los que hayáis comentado esto o, o yo que sé, que haya sido bien recibido o que haya sido, sentido como, como una conquista o un avance o que lo hayáis explicado y lo hayan entendido y y sintáis como que la cosa en cierto modo avanza o sea eso también se ha dado en, a, en algún momento ¿O, o sentís que la orientación todavía está tan, tan mal y tan invisible y tan estigmatizada como que en ningún momento se ha dado todo ese tipo de cosas no sé si he explicado bien la pregunta muchísima gente que tiene sus prejuicios muy, muy metidos eh, pero al final es por la desinformación, no tiene ninguna maldad y hay gente que no, que es súper desagradable y que no hay manera, pero hay gente que sí, se lo explicas un poco y la gente, ay perdón, perdón, no lo sabía tal, claro, pues lo ideal sería ir con cuidado de estas cosas, pero sí que a veces que lo explicas, lo entienden y es una maravilla. Y también es el problema de salir de la armario como persona sexual, porque si una persona gay lo dice, dice soy gay, ya está. Pero la persona sexual tiene que dar toda clase de explicaciones que muchas veces son incómodas, según con qué círculos. Solo para que te entiendan un poquito. Y luego ya si sí quieren entenderte. Y yo creo que pasa un poco con la sexualidad, ¿no? Que tienes, te ves como, te ves de repente la tesitura de demostrar, por ejemplo, que no estás enferma, ¿no? De empezar a deshacer, no, no hace falta que vaya al médico porque no tengo ningún no tiene que ver con las hormonas no tiene que ver con el deseo no un poco lo que hablábamos no tiene que ver con ningún trauma tampoco necesariamente entonces yo creo que ya es una barrera no pues para salir de armario porque tienes que dar muchas explicaciones eh, sobre ti y te ves cuestionada eh, en no solamente tu identidad sino también tu intimidad no que la gente se permite con las personas sexuales muchas licencias por lo que decíamos no pues Preguntarte, asociarlo al deseo y preguntarte alegremente sin, sin conocerte casi si te masturbas, por ejemplo. Eh, cosa que otras personas pues no se tienen igual que enfrentar a tantísimos prejuicios. Dependiendo un poco ¿no? pues de la información y, y de la cabida que tengan en la sociedad. Creo que también coincide con las personas bisexuales el que nos, el que nos digan que es una fase. Por ejemplo, entonces eh, es complejo salir del armario, ¿no? Ante tanta invisibilidad y desinformación, lo bueno es que es verdad, es que cuando sales del armario pues lo cuentas y cuando das la información mucha gente puede acceder a ella e informarse e incluir a otras personas, ¿no? Si la reciben de manera positiva. Y yo creo que también fortalece tus relaciones no con, otra, con las personas a las que se lo cuentas. Por lo menos para mí ha sido... Muy importante, ¿no? Eh, o sea, salir de armario cuando, por ejemplo, mis amigas eh, me han apoyado, ¿no? Es como, jolín, eh, qué suerte, ¿no? O sea, no tendría que a lo mejor que, que valorarse así, pero se aprecia, o sea, yo aprecio por lo menos eh, la aceptación y el apoyo y, y, jo, y el orgullo, que es súper importante esto, que mis amigas eh, sienten hacia mí. Sí, ¿Alguien más? O sea, también nos quería preguntar también un poco <coughs> saber cómo, cómo valoráis las veces que lo habéis contado si más positivamente o más negativamente teniendo en cuenta también que influye al fin y al cabo de, en o sea, los círculos por los que nos juntemos y la suerte que hayamos tenido cada uno en, en nuestros círculos pero las veces que ha pasado eh, no sé cómo ha sido y si queréis que realmente va la cosa mejor, o sea, si creéis que estamos en un buen camino o sentís que al final el dedo que nos señala va, va a crecer un poco con nuestra visibilidad. Ya no sé si me explico también un poco, si, si ahora somos invisibles, pero también eso nos da como en cierto modo, como que hay mucha crítica que no estamos recibiendo porque no saben que existimos. También es verdad que hay, hay mucho reconocimiento que no estamos recibiendo porque no saben que existimos, pero la cosa es, creemos que esa visibilidad por la que estamos luchando... Nos hace sentir más cómodos, o nos hace sentir un poquito más inquietos. Yo, mi valoración general ha sido positiva. La verdad es que creo que me rodeo de un entorno bastante guay del colectivo LGTBIQA. En general, todas mis amigas son súper abiertas y me han recibido mm, súper bien y conociendo muchísima información. O sea que, mm, en general, muy bien. Siempre hay alguna persona que, bueno, pues algún punto negativo. Pero bueno, en general me siento mucho mejor después de haber salido y de, de conocer más mi orientación. Entonces, yo creo que vamos a mejor. Sí, la verdad es que, por ejemplo, mi experiencia también ha sido positiva. También tampoco he recibido ningún rechazo de mi entorno más cercano, aunque no a lo mejor no sea tan visible en muchos ámbitos en general. Pero bueno, con mi entorno cercano, bien. Genial. ¿No, Roberto, queréis comentar algo? Por... Yo, por lo general, las experiencias positivas de cuando alguien no, uh, no te rechaza y tal, eh, y especialmente está fuera del colectivo o nunca ha conocido el término asexual o nunca ha conocido a una persona sexual eh, lo llama positivo pero en realidad por lo general significa que la persona no entiende realmente lo que significa solo que pues respeta tu identidad y no quiere molestarte al respecto no entonces... pero bueno, yo, yo he tenido también experiencias positivas eh, sobre todo en relaciones quizás más cercanas en las que la gente pues incluso aunque al principio no lo entendieran eh, conforme hemos ido hablando eh, han ido descubriendo un poco más no sólo lo que es la sexualidad eh, sino también eh, se han abierto a nuevas perspectivas y nuevas posibilidades en cuanto a, a entablar relaciones con otras personas no personas heterosexuales que quizás llevan toda su vida basando en sus relaciones en las que el sexo tiene una es una parte muy importante y que pues bueno pues que, que hay personas que consiguen cambiar este chip y ver pues que se puede Puede, no sé, que no tiene que ser, no tiene que haber sexo para que una relación merezca la pena. Así que bueno, hay de todo. Pero por lo general yo creo que negativo, negativo no, no, no me he encontrado así de cerca. Sí, yo igual tampoco me ha pasado nada muy negativo, pero también es verdad que muchísimas veces... Hablaría y me callo por, por ese miedo, claro. Y hay que pensar que no es ningún privilegio eh, que no te digan nada malo porque no saben. Por, o sea, estás escondido y no te dicen nada, eso no es ningún lujo. Lo ideal sería que aquí todo el mundo lo pudiese contar y no pasase nada, lo más normal del mundo. Pero bueno, sí que a veces he tenido que recurrir a esto, pero cuando he podido salir no ha habido mucho problema. Yo creo que es un buen punto en lo, que es, lo que estamos hablando de a lo mejor diferenciar entre aceptación, ¿no? En plan, no te. En plan de vale, que sí, que eres asexual y ya. Y incluir a la gente, ¿no? Que hay una diferencia entre, bueno, te toleramos eh, y te hacemos, o te hacemos partícipe de la sociedad. Y. Y yo, por ejemplo, aunque a nivel personal en general ha sido bastante positivo eh, afortunadamente, aunque pues ojalá eh, no tuviésemos que estar valorando esto no y todas las personas pues, pues vamos a ver todas por tal y como somos, pero por ejemplo a nivel de activismo pues eh, ha habido personas y momentos y colectivos o eh, grupos con los que ha sido una experiencia muy positiva pero también ha habido momentos que no han sido tan positivos y, y, que, y la visibilidad eh, yo creo que siempre es positiva porque nos da la oportunidad de ser nosotras mismas, pero eh, también eh, te expone ¿no? y, y genera resistencias ¿no? en algunas personas y eso, claro, eh, pues puede crear eh, momentos que sean inseguros. ...para las personas eh, del espectro sexual. Sí, total. Muy bien, también quería como... como que, o sea, también hacer un poco una reflexión... ...sobre que muchas veces también lo que estamos diciendo... ...no dices que eres asexual... ...y la gente en vez de preguntar se queda con pues, su concepto de asexualidad... ...se dice en la cabeza de esta persona no tiene relaciones sexuales, punto. Y, y claro, como que por no ofender o lo que sea, no preguntan... ...y al final se quedan con un concepto súper erróneo... ...porque para nada una cosa tiene que ver con la otra... Y se quedan como tan panches, es un tema que no voy a salir nunca más a la luz. Y, y entonces tú ya tienes que ser feliz, aunque nadie te pregunte por tu vida, porque como ni te relacionas, ni. O sea, vas a ser una persona que no va a tener pareja nunca porque no te relacionas, porque eso será sexual. Y tampoco tienes relaciones sexuales porque eso será sexual, y entonces no haces nada, tienes mucho tiempo libre y ya está. ¿no? Y entonces se queda con ese concepto de, pues mira, qué bien y también como el daño que hace al colectivo que la gente ni siquiera pregunte por, por no ofender se quedan con un concepto que, que no es real, entonces es como, joder, pues si no pasa nada por, por preguntar cuando se hace con respeto y bien, ¿sabes? Y, y creo que también ahí es como, coño, ¿sabes? O sea, también desde la ignorancia considero que no se puede, no se puede respetar desde la ignorancia, o sea que tiene que haber un poco una actitud activa por realmente romper las estructuras en las que nos hemos criado para que, para que tengamos espacio, ¿no? Y también, por otro lado, también, un poco al, a, aludiendo a lo que decía, bueno, a esto en general, pero también a lo de Adela y eso, creo que, que hay una cosa muy distinta, que es que la gente no, o sea, no se plantea que en sus círculos hay alguien asexual hasta que no llegas tú y dices que eres asexual, ¿no? Entonces, yo, yo a la gente que me rodea como que tengo la sensación de que dicen, vale, María es la persona sexual pero un día conocen a 50 personas y no se plantean que alguna de ellas pueda serlo. O sea, como que no estás en el imaginario de la gente, ¿no? como, vale, todos, todos sabemos cómo es un elefante, pero damos por hecho que en Madrid no hay. por pues esto es igual. ¿no? Es como, vale, sí, pues por ahí habrá, pero aquí no. Y, y creo que eso también hace mucho daño porque como que se dan ciertas dinámicas muy a lo sexistas que solamente paran cuando tú llegas y, y sales del armario. Y es como, joder, es que a lo mejor hay gente por ahí la que estás haciendo daño y no estás suficientemente empoderada como para decirlo, ¿sabes? Entonces es bueno, es como, como ser racista todo el rato, excepto cuando hay una persona racializada y ahí te callas como, no, pues eres una persona racista, lo siento, o claro, sea, porque te calles cuando hay alguien racializado no sirve de decir que eres ese deseo, ¿no? Entonces, pues, para hacer un poquito ahí el matín, que a lo mejor a la cara no nos dicen las cosas, pero luego se sabe que, que la historia se ve por ahí, y en el activismo pues también pasa mucho, pues la verdad. Porque cuando estás ahí es como, sí, sí, todo bien, pero a la hora de tener que hacer cambios, pues ya como que fastidia un poco más y no, y no sucede. Pero bueno, pero sí que es que ganara también mucho no sé, como que, que al fin y al cabo también la sensación general que se nos queda un poco es hay gente que, que lo ha recibido y que está en proceso de y que creo que sí es que estamos en un, en un punto donde se puede donde hay mucha gente con ganas de escuchar también y, y es genial porque bueno, yo siempre digo que el discurso ASEX no solamente va para nosotros que va, va o sea, hace, hace la vida mucho más fácil a mucha gente y que solamente tenemos que estar abiertos a ello bueno pues seguir avanzando un poquillo y tal. Eh, ¿Qué creéis que deben ser como los siguientes objetivos del colectivo? ¿Qué necesidades creéis que tenemos como colectivo? ¿Y hacia dónde creéis que debemos dirigir nuestro activismo? ¿Y, y no sé? ¿Cuáles son nuestras principales luchas también? Uf, pues... Yo creo que hay por muchos hay muchos frentes abiertos en, en este sentido, pero yo, por ejemplo, creo que lo más importante es formación a personas que trabajen con la psicología, sexólogos, psicólogos, porque, claro, no es lo mismo tratar la sexualidad como una orientación que como una enfermedad, porque si la tratan como una enfermedad, puedes acabar generando muchos problemas psicológicos. Y pues eso es un problema. Y luego también, por ejemplo, pues a nivel social de reconocimiento de que es una orientación, en la hora de las parejas, que no se tome el sexo como una necesidad, no, sino como una actividad más. Igual que te puedes ir de viaje a la montaña, puedes tener sexo, pero ninguna de las cosas de las dos cosas son imprescindibles en nuestras vidas.